Funciona, la oh, que sí era, sabes quién era la que tenía en Italia lo que era y esto ponen así sin entacar. exacto es lo que pensaba yo el hueso el yo senso. tendría que haber entacado el hueso yo no me di cuenta no ¿ma tenés la parte del serrucho tenés que cortar. no me di cuenta